Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes por estar esta tarde o esta mañana con nosotros nuevamente en nuestro programa de todos los sábados, Tu Encuentro con Dios. La verdad que siempre me, me alegra poder tener un espacio para compartir la palabra de Dios con todos aquellos que nos siguen cada sábado por la mañana después de las 10 este programa se realiza con el único objetivo de que tú puedas conversar conmigo, allí en tu casa, en tu celular, o donde te encuentres, acerca del amor de Dios, de la palabra de Dios. Si bien es cierto, no es un estudio profundo de la palabra de Dios, porque muchos de nosotros estamos cansados de esos estudios engorrosos, proféticos, profundos, que nos abren el panorama del futuro pero que no crean muchas veces en nosotros una fe, más nos producen susto y desesperación que esperanza. Buscamos en este programa que tú puedas encontrar un espacio para conversar con tu Dios y darte cuenta de la necesidad que tienes de Él ahora. ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué, sus, qué sucesos importantes van a Van a estar presentes en tu futuro. Y ya el Señor te va a ayudar a resolver ese tema cuando te encuentres en ese momento. Ahora el momento es buscar a Jesús, tener un encuentro con Él. Estábamos, podemos reconocer que el tema de esta mañana no tiene otro objetivo, como dije, más que encontrarte con Jesús. Pero, ¿a qué sale este tema? ¿Qué, qué, qué trae como, como motivación en mi mente para poder compartir esto contigo? Bueno, ayer, como todos los viernes por la tarde, los que guardamos el día sábado como día de reposo, acostumbramos a recibir el día de reposo a través de una conversación, una meditación, algunos cánticos, y tenemos con nosotros a nuestros sobrinos que están con nosotros, que han venido de Estados Unidos, dos de ellos, y el otro que está aquí en Perú, están visitando a sus padres, y fuimos para recibir el, el día sábado con ellos. Y fue una, un evento muy especial, porque comúnmente, como parte de nuestras actividades, eh, el programa de, llamémosle programa eh, de recepción del sábado, es un programa rutinario, es un programa aburrido. Es un programa donde cantamos dos o tres cantos o cuatro cantos, este, meditamos en algo de la palabra de Dios, y luego repetimos un texto cada uno, hacemos una oración. Y esto que a través de los años, por lo menos en mi caso, desde que nací, lo vi en mi experiencia personal en la casa de mi mamá, donde ella dirigía los, la parte espiritual del hogar. Entonces, eh, es algo tan común, algo tan rutinario, que la verdad la reunión de ayer fue una cosa totalmente diferente. Ah, comenzó, comenzamos cantando algunos cánticos muy bonitos, que de paso está mi sobrino, que es un especialista en la guitarra, pues como los muchachos cantan muy bonito, hicimos un, un, casi como un coro ahí cantando, con himnos muy adecuados y modernos. Y la verdad que nos sentíamos que estábamos en un momento muy especial. Me pidieron a mí hacer una corta meditación de la palabra de Dios. Y yo tomé la palabra de Dios y utilicé un texto de la Biblia donde se refiere la sanidad de la mujer que sufría de flujos de sangre. Y cómo esta mujer era relegada por su pueblo, por su religión, por ser una mujer inmunda según la ley judía, impura. Era relegada de su familia, no podía compartir el plato, la cuchara, el vaso en su propio hogar. No podía ser tocado por nadie porque la persona que tocaba quedaba impuro y tenía que ir a hacer sacrificios por tres días al templo, etcétera, etcétera. Comentábamos un poco eso y terminamos comparando o hablando acerca de lo que es formal, las reglas, y lo que es informal en la relación con Dios. Y nos dimos cuenta en toda la conversación que comenzó a salir, a fluir de nuestra conversación, de nuestras opiniones, asuntos sumamente importantes como, por ejemplo, ¿qué tan importantes son las reglas para desarrollar mi vida espiritual? ¿Qué tal si yo no conozco reglas? ¿Qué tal si yo no sé esas reglas? ¿O ¿Qué tal si solo hago reglas y no, o cumplo reglas y no desarrollo una experiencia de convivencia? con Dios en mi vida espiritual. Discurrimos en diferentes asuntos. Uno de ellos era que muchas veces nosotros, para sentirnos espirituales, tratamos de cumplir todos los reglamentos, las especificaciones de lo que es y lo que no es un cristiano. Entonces comenzamos a hablar acerca de, por ejemplo, hablábamos acerca de recepcionar el sábado como parte de la regla, como parte de la rutina, de la formalidad. Pero comprendimos de que muchas veces esa formalidad comienza a tomar control de nuestra vida cristiana de tal manera que terminamos haciendo lo que se nos pide y no lo que nosotros realmente queremos o sentimos o por lo menos avisoramos como parte de nuestra relación o convivencia con Dios, sino simplemente como una exigencia eclesiástica, religiosa. Eh, comenzamos a, a, a introducirnos un poco en el campo de la fe. Y en el campo de la fe descubrimos que la fe no se desarrolla en las personas que cumplen reglas. Posiblemente algunas personas que cumplen reglas como parte de su convicción, sí pueden desarrollar fe. Pero la fe no se desarrolla en función de cuántas reglas tú cumples, de cuántas formalidades o formas gobiernan tu vivir, sino de la manera como tú conceptúas esa relación dentro de esas reglas. Entonces, a veces damos más importancia a los reglamentos o rudimentos establecidos por los hombres, y no necesariamente a la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Ustedes podrán ver aquí detrás de mí, eh, y lo hice a propósito, porque normalmente tengo otro, otro fondo en mi pantalla, que tengo un policía allí atrás, ¿no? Eh, es un trofeo que generalmente la policía me otorga cuando doy mis conferencias. Tengo muchos, varios de ellos, que son la actitud agradecida del cuerpo policial a mi persona por las conferencias que, en las cuales yo les apoyo. Y una de las cosas que normalmente sucede es que cuando, por ejemplo, los microbuseros que deberían cumplir un paradero donde recoger y poner sus pasajeros cuando no ven al policía se detienen en cualquier lugar recogen pasajeros de cualquier lugar no en los paraderos eh, dejan personas en cualquier lugar están dispuestos a cumplir la regla siempre y cuando alguien los ve si no, no otra de las cosas interesantes que experimenta el policía, tuve el privilegio de presentar una conferencia para todos los generales de la policía. Les hablé acerca del sentido del ser, de la convivencia consigo mismo y no con su uniforme, con su posición de rango, sino de esa relación que tiene que tener el ser humano humano con sus propias intencionalidades, con sus propias intenciones, con lo que los demás no ven, pero que él puede ver dentro de él. Y le mencioné, por ejemplo, de la manera como nos relacionamos nosotros con el cuerpo policial y cómo nos relacionamos con nuestra familia. Y le decía yo a un general, usted cuando va a casa, su hijo, cuando se relaciona con usted y usted llega a la casa, no le dice cómo está usted mi general, no utiliza la formalidad para establecer convivencia con su padre. Y usted, cuando se dirige a su hijo, no se dirige como lo hace con un soldado con un, con un subalterno. Lo hace en una relación totalmente diferente. Una relación mucho más cercana, mucho más informal. Aunque siempre dentro del principio de respeto y valoración del otro ser. Y viceversa. ¿Por qué menciono estas dos cosas importantes? Del comportamiento de la comunidad con su policía o con las reglas que hay en la comunidad respecto al tránsito y de la relación del, del líder que ocupa un puesto y que tiene una, un rango con su familia. Porque en ambos casos, tanto en uno como en el otro, en uno de ellos uno trata de cumplir la regla mientras le ven, En el otro, uno cumple la regla de la convivencia como parte de su naturaleza y no como parte de un reglamento familiar. Bajo ese contexto, entonces, comenzamos a mirar nuestra relación espiritual o nuestra experiencia espiritual y nos vamos a dar cuenta que Dios, cuando se dirige a nosotros, no se dirige sobre una regla específica para que nosotros podamos todos asumir un comportamiento dentro de ese parámetro. Y tú me dirás, ¿y para qué está la ley de Dios? Es que la ley de Dios no tiene el objetivo de encarcelar al hombre dentro de un de cierto comportamiento. Lo que hace la ley de Dios es darnos la guía basada en el amor para que podamos convivir en ese amor informal, de convivencia, no de formas externas, no de reglamentos establecidos porque alguien, fulano mengano, quiso sistematizarlo para que podamos de alguna manera supuestamente entender, cuando ya la, la ley de Dios es entendible, es legible a todos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la pregunta de algunos es, ¿cómo? ¿Yendo a la iglesia? ¡No! Ir a la iglesia es una actividad externa que no necesariamente puede mostrar amor. Haciendo tu culto personal, en la mañana. Hacerlo en la mañana no certifica de que tu relación con Dios es una relación buena. No es que tiene que ser como lo hizo Jesús en la mañana. Y solamente lo hacía en la mañana. No había otro momento. La relación con Cristo o con Dios es una relación de hora, de tiempo, de espacio específico para Boris y para Juan, y para Samuel, y para María, y para Juancito, que tiene ocho años, y para ahorita Anastasia, que tiene 90 años. Entonces, aquí viene esta observación que nació en la conversación ayer mientras recibíamos el, el Santo Sábado. Y nos preguntamos qué es realmente aquello a que le damos importancia y que finalmente determina nuestro nivel de espiritualidad. Yo creo que nos hemos equivocado es una opinión personal, puede estar en desacuerdo conmigo, pero nos hemos equivocado creyendo que las reglas nos hacen personas más espirituales. Eh, aquí viene a mi mente una conversación que tuve con un familiar en la semana, quien me decía que los jóvenes de 16, 17 años, por la forma de vivir que tienen ahora, deberían todos ir al servicio militar que la disciplina del servicio militar los va a ayudar a ser mejores ciudadanos. No necesariamente la disciplina impuesta es la que convierta a los seres humanos en buenas personas. Creo que la naturaleza, la naturaleza misma nos, nos muestra esa realidad. Cuando nosotros para cambiar a un árbol de naranjas que, que da malos frutos, y cambiarlo en hacerle un árbol de buenos frutos, no se le cambia poniendo buenas naranjas en sus ramas. Es decir, si nosotros queremos una, un árbol de naranjas que produzca mejores frutos, no tratamos a la naranja poniéndole frutos buenos en sus ramas, o exigiéndole que cargue esos frutos buenos en sus ramas, porque así se va a convertir en una naranja que produce, un árbol de naranja que produce buenos, buenos frutos. Tenemos que trabajar en la raíz del problema. El problema de los frutos de una naranja que no produce buenos frutos no está en sus frutos, no está en sus ramas. Está en su sistema alimenticio, en su sistema de sostenibilidad para producir buenos frutos. Y es allí donde nosotros los cristianos tenemos que comenzar a pensar que poniéndole disciplina, poniéndole reglamentos a la cristiandad, no logramos mejores cristianos, sino cuando trabajamos en aquello que nosotros deberíamos entender desde ya, que el cristianismo no es un asunto de reglamentos, ni reglas, ni de religión, es un asunto de relación. Y la relación no está estipulado por reglamentos está estipulado por intenciones, está estipulado por convicciones que gobiernan la mente y el corazón de la persona que quiere relacionarse. Yo quiero saludar a muchos de ustedes que nos ven en los programas cada sábado. Y el otro día tuve una conversación muy bonita con Matías, que nos ve desde Huancayo. Y la relación que yo tengo con Matías es De una manera, nunca hemos dicho, oye Matías, tú te vas a relacionar así conmigo, mira te son las reglas para que tú hables conmigo, para que tú me llames, o para que yo te llame, o para que conversemos, ¿no? Tengo un amigo de Los Ángeles que vi, ve este programa también, todos los sábados, y nos escribimos a través del WhatsApp o a través del, del, del Facebook, y no hemos establecido una regla. Las relaciones se establecen por el deseo natural, por el deseo abierto, de una persona que quiera relacionarse con otra. El respeto quizás es una regla, sí, pero esa regla no la estamos recordando. Oye, Fulano, cuando te relaciones conmigo, hazlo con respeto. Eh, cuidado que vaya. No estamos en ese, en ese, en ese ir y venir de una relación formal. Acostumbramos las personas, este, por, qué sé yo, cultura, cuando llegamos a una casa, saludar. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién te dijo a ti que, que hay que saludar? Cuando salimos de una casa, acostumbramos a despedirnos con un beso, con una mano apretada, qué sé yo. Nosotros en mi familia, por ejemplo, hemos roto la formalidad. Yo llego y puedo saludar a la hermana, porque mi hermana mayor, buenos días, buenas tardes. Y cuando me voy, ya vengo, chao, no tengo que dar un beso porque todo el mundo se le ocurre que tiene que dar un beso. No, no es así. No es la manera, la forma de relacionarse lo importante, sino el contenido de esa relación. El contenido de esa relación es lo más importante y determina ciertas formas maravilloso. No neguemos las reglas aceptémoslas, tomémoslas en cuenta, pero no hagamos que esas reglas se conviertan en cajas que encierran a los, a los seres humanos en comportamientos que finalmente se cree que son la forma de comprobar de que esa persona realmente, para mí, que estoy viendo, eh, de comprobar si esa persona realmente es una persona espiritual o no. Allí nos equivocamos, allí cometemos errores. Allí nos vamos a un punto en el cual debilitamos lo que significa la relación con Cristo, el cristianismo como tal, la convivencia que deberíamos tener con él. Si las formas fueran el secreto de una fortaleza espiritual tal, que no te permita relacionarte con el pecado, ninguno de nosotros sería pecador, todos seríamos perfectos. Pero ¿por qué las personas que cumplen reglas, las personas que llevan a cabo cada punto que se les pide delante de los demás, aunque en casa no somos así, ¿por qué fracasamos espiritualmente? Si cumplimos las reglas. ¿Por qué una persona que da diezmos le roba, la asaltan? Si cumple la regla. Porque una persona que va a la iglesia, que asiste al, al, a las cosas de Dios, que participa del, del culto y la formalidad de la religión, llamémosle así, se desanima, cae en depresión, se siente sin Dios, se estuvo en el culto, si participó del canto, la oración. ¿Por qué? Porque la formalidad no asegura la sostenibilidad espiritual de un cristiano. Por tanto, la importancia que le hemos dado a los rudimentos humanos, a los rudimentos externos, para comprobar que allí hay cristianismo, es una equivocación. Para poder ser triunfadores en Cristo, tenemos que trasladarnos a la experiencia de nuestras convicciones. Tenemos que buscar a Dios, no en el templo de Jerusalén, sino en el camino desierto a Damasco de repente o a otra ciudad donde un hombre lee las escrituras y no entiende y allí hay alguien que le puede explicar. No está escuchando un sermón en el templo, está escuchando un sermón en el desierto, en el lugar donde no había nadie. De repente no es la formalidad de bautizar a una persona en, en un bautisterio dentro de un, de un edificio, sino en el camino, como el eunuco que se bautiza, donde hay agua, porque se le encuentra en el camino. La relación con Dios no está estipulado por reglamentos que alguien, fulano, o religión, organización tal, determina, sino por la experiencia, la relación, la convicción, la visión que vas teniendo tú cada día por la obra maravillosa del Espíritu Santo que va, como dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando yo envíe el Espíritu Santo, Él os guiará a la verdad. Él los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Él os llevará a la relación conmigo como el pámpano permanece en la vid. ¡Qué maravillosos ejemplos! Ahí están en los capítulos del capítulo 14, 15, 16 del libro de San Juan. Tú lo puedes revisar. Y eso es justamente lo que Dios quiere en nuestra relación espiritual. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él en nuestra permanencia y no en nuestra formalidad reglamentada. Estaba como pastor en una iglesia y la misión, la dirección de la organización envió un mensaje que siendo que comenzaba Semana Santa y había conferencias, había que tener una semana de oración antes para preparar a los hermanos espiritualmente para que puedan predicar con efectividad. Yo me preguntaba y decía, ¿necesitamos semanas de oración impulsadas por la organización para que los hermanos desarrollen vida espiritual? ¿Tiene que ser una, un impulso externo? ¿Tiene que ser una promoción externa? Bueno, algunos lo hacíamos porque teníamos la cierta mandatoriedad de hacerlo. Pero es eso lo que realmente prepara a las personas espiritualmente para poder predicar. Necesitamos otro tipo de cristianismo. Necesitamos un, un cristianismo basado en las convicciones. Necesitamos un cristianismo basado en la información, de qué es lo que realmente yo debo creer y qué es lo que debo hacer como fruto de mi convicción, de la influencia, no de seres externos humanos, formas externas, organizacionales, sino como fruto de la influencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo se logra eso? En muchos temas anteriores yo lo he explicado, pero hoy lo voy a decir de manera sucinta. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, te autorizo gobernar mi mente y mi corazón para que yo pueda hacer tu voluntad. Así de simple. Tú le das un espacio a Satanás y él entra. Tú le das un espacio a Cristo a través de su espíritu y él entra. Así Para asistirte, para ayudarte, para conducirte por el camino del cristianismo sostenido. Ese cristianismo permanente, ese cristianismo que se une a Dios no en una formalidad, de un culto, de un comienzo y final, sino de una permanencia como la vid y el pámpano, juntos, mental, de corazón, de espíritu, de alma, como dice el apóstol. Entonces, nuestra vida comienza a tomar un sentido diferente. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser triunfadores en aquellas cosas que no podemos. Nos convertimos en personas satisfactoriamente llenas de bienestar porque comenzamos a sentir que nuestra vida comienza a ponerse en orden con la voluntad de Dios, que es lo que todos buscamos, o deberíamos buscar. Hacer la voluntad de Dios. ¿Manifestado en mandamientos? Sí, pero no solamente en 10 sino en todo aquello que Dios nos ha manifestado como experiencia en su Palabra en qué lugar de la Biblia dice que tenemos que tener tanta fe como la tuvo Abraham que hasta tenemos que llegar a, a querer sacrificar un hijo para demostrar que tenemos fe no tenemos que hacer eso pero la experiencia de Abraham nos lleva a una experiencia especial donde Dios pide entregar a su hijo aparentemente como los otros dioses de la cultura de su tiempo acostumbraban a sacrificar a sus hijos como muestra de su fidelidad a Dios. Ahora Dios le dice, mira, yo no necesito eso, pero ya que obedeciste, ya que mostraste que tú realmente confías en mí, estabas dispuesto a sacrificar a tu hijo como muestra de tu relación conmigo, de tu convicción, de que tú eres capaz de ir hasta ese extremo por amarme, por creer en mí, eso es lo que tiene que suceder con el cristiano. Ir al extremo de una manifestación plena de confianza total en Jesucristo. Entonces comenzamos a tener triunfos en nuestra vida. Comenzamos a vivir experiencias nuevas. Y nos damos cuenta que la formalidad no es lo más importante. Aunque lo hagamos, aunque lo cumplamos. Cuando vamos al culto, cuando cantamos, cuando damos nuestros diezmos, cuando damos nuestras ofrendas, cuando participamos de las reuniones, no está mal eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que llevas en el corazón, en tu mente, tu intencionalidad, movida por tu convicción. Yo te pregunto esta mañana, ¿quién es el que gobierna tu vida? Tú dices, gracias a Dios, como una formalidad. Pero realmente eres consciente de que las cosas que tienes, se las debes a Él. ¿Lo tienes por Él? ¿Estás seguro de eso? Y aquí justamente viene la parte importante para ti, para tu vida. Capítulo 2, segunda de Corintios. ¿Cómo ser triunfadores en Cristo? Más a Dios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 de triunfo en Cristo porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden ¿cómo manifiesto yo mi vida espiritual? que es una vida espiritual sostenible? mediante la permanencia fruto del conocimiento adquirido, la convicción confirmada en nuestras vidas, y una convivencia permanente, sostenible, constante, aunque ondeante muchas veces. No siempre arriba, a veces abajo, pero constantes en él. ¿Cuál es la vida de un cristiano, que, de un cristiano con un no cristiano, de un creyente con un no creyente? que sus luchas antes las tiene solas, las hace sola, no tiene a un salvador. Un cristiano no, un cristiano su vida es diferente porque ya no está solo, tiene a Cristo y cuando se siente eh, apabullado por sus problemas, sobrepasado por sus preocupaciones, se va a él y lucha con él y se eh, entrega a él y él lucha con Cristo, en el otro caso lucha solo. Esa es la diferencia de un cristiano. Entonces, el que está en Cristo va de triunfo en triunfo y somos olor grato. Nos vemos bien delante de los que se pierden y de los que se salvan. No tienes que cumplir reglas para demostrarle, oh, yo soy un cristiano, porque voy a temprano a la iglesia, o porque doy mis días. Eso es parte del fruto de tu cristianismo. No es la prueba de que eres un cristiano. La prueba de un cristiano, de que eres un buen cristiano. Los hermanos lo notan. como No sé. El Espíritu Santo les revela. Bueno, si eso es necesario, Dios, el Espíritu Santo lo hará. A esto, ciertamente, olor de muerte para muerte, y aquello aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que me falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la, la, la diferencia ¿no? de un cristiano informal, llamémosle informal. Ese cristiano que se relaciona con Cristo no porque cumple reglas, no porque los demás le dicen, ¡ay, oh, es que bien, estás cumpliendo reglas, tú eres un cristiano! No, sino un cristiano que vive una relación. No estamos diciendo que las reglas no son importantes, por si acaso. Pero que no es su preocupación cumplirlas. Porque si está en Cristo, aquellas cosas que son reglas, sin necesidad de que nadie los pida, se cumplen, naturalmente. Y eso es lo que buscamos en la palabra de Dios. Que nosotros aprendamos con el conocimiento, desarrollar una convicción que nos permita creer en Cristo y vivir una experiencia sostenible, permanente con Él. No basado en reglas, no en el deseo de cumplir reglas, sino en el deseo de permanecer en Cristo. Que esta sea nuestra meditación esta mañana y que el Señor Jesús pueda ser propicio a nuestro corazón. Tú ábrele tu corazón, ábrele tu mente, dale tu corazón, dile por tu voluntad que quieres vivir una experiencia nueva con Él. Y Él hará lo mejor para que tú puedas vivir una vida llena de bienestar y de paz. Que el Señor te bendiga esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, queremos ser triunfadores en nuestra vida diaria. Y hemos visto que cumpliendo reglas o tratando de cumplirlas o poniendo eso como nuestro objetivo, no hemos logrado nada. Solo hemos logrado una vida pecaminosa, culposa. Y vivimos una vida triste, amargada sin bienestar. Por eso, Señor, esta mañana te rogamos que tú nos ayudes a comprender más plenamente de tu grande amor, de tu misericordia por nosotros. Y que podamos, conectados en Cristo, vivir una vida de triunfadores, que sea olor grato para todos aquellos que miran a nosotros. Y si no lo ven, también. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos encontrar las enseñanzas más puras y sublimes, para vivir una vida con optimismo, con triunfo en Jesús. Ayúdanos a permanecer en Él, como el pámpano permanece, permanece en la vid y produce muchos frutos. Así queremos, por tu misericordia, lograrlo. En tus manos nos encomendamos esta mañana, no sin antes pedirte por aquellos amigos que nos ven en el programa y también los que nos verán, que puedan ellos también gustar de tu palabra. Que el Señor sea que tu señor sea su señor que puedan vivir una vida llena de paz bendice a nuestros seres amados a los que están lejos a nuestros familiares bendice a Sheina que está por dar a luz bendícela para que pueda todo salir bien en tus manos le encomendamos a su bebé bendice a nuestros hermanos que están muy enfermos y necesitados bendice a los que les falta una economía que les permita vivir tranquilos Acompaña, Señor, a los necesitados. Ayúdanos a llegar a ellos. Te entregamos nuestro corazón. Y como siervo tuyo, te entrego mi corazón como está, para que tú me ayudes a vivir una vida llena de paz y bienestar. En el nombre de Jesús te lo pido Amén. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios te dé siempre su presencia, esté contigo. Y que tú puedas vivir una vida de bienestar. Espero que este mensaje te haya ayudado. No te olvides de compartirlo a través del Facebook o también lo vamos a subir en de unos minutos a nuestro programa de Boris Darmon Canal en YouTube. Boris Darmon Canal en YouTube. Ahí lo puedes ver también. Que Dios te bendiga. Que el Señor te acompañe. Este es tu programa de todos los sábados. Tu encuentro con Dios, con Boris Darmon. Un servidor.